Zacarías fue uno de los 70 mil judíos 50, 70 mil Que regresó a la región de Jerusalén Después de vivir Como cautivo en Babilonia O sea había sido un cautivo En Babilonia Y ahora regresa como un profeta A Jerusalén Y el nombre de Zacarías Significa el Señor se acuerda Qué precioso El Señor se acuerda y Dios se acordó de traer a su pueblo de regreso a la tierra que les había prometido recuerde cuando Israel en su desobediencia pecó por idólatra el reino es partido en dos un grupo se va para los asirios otro grupo de israelitas se va con Babilonia y hacen pedazos a Israel pero Dios se acordó de traer a su pueblo porque Dios se acuerda de que somos polvo Dios se acuerda de sus promesas Dios se acuerda de sus maravillas Dios se acuerda de lo que ha dicho Dios se acuerda de lo que ha prometido Dios se acuerda de su palabra el gran plan era que pronto iba a haber una restauración usted me va a entender el porqué más adelante, Jeremías, Ezequiel y Zacarías eran también sacerdotes de acuerdo con la tradición eran miembros de algo que se llamó más adelante el concilio de 120 originado por Nehemías. era gente de jerarquía espiritual y que luego presidió Edras este concilio o este grupo de líderes más tarde se desarrolló como gobernante de la nación y fue llamado el Sanedrín este muchacho entonces nace en Babilonia y se unió a su abuelo Ido en el grupo que regresaría a Jerusalén con un propósito divino dije antes que era contemporáneo con Ageo y comenzó a profetizar y es llamado siendo un joven en el capítulo 2 versículo 4 usted observa que llaman a Zacarías siendo un muchacho Siendo un joven El tiempo que duró su ministerio es incierto La última profecía está fechada En el capítulo 7 verso 1 Pero lo que quiero Que me entienda hoy Es algo que pasó Y que me llamó la atención Recuerden que en el 538 Antes de Cristo Ciro el persa Libera a los cautivos de Israel Para restablecerse en su tierra Eso lo ve usted en el libro de Edras 50.000 regresaron de Babilonia Ellos comenzaron inmediatamente a reedificar el templo Pero hubo oposición de vecinos Y seguido por una indiferencia hizo que la obra fuera abandonada Es decir, Edras redificó espiritualmente Israel Rediseñó la cultura del estudio de la palabra Pero sucedió que la obra fue abandonada La obra cesó la obra aparentemente paró que estaba haciendo en Jerusalén quedó suspendida. Pero les recuerdo algo, que Dios nunca olvida lo que él comienza. Dios nunca olvida lo que él comienza. Aparentemente la obra había cesado, pero 15 o 16 años más tarde Dios le tenía una sorpresita al diablo Que se llamaba Ageo, el profeta Que se llamaba Zacarías, el profeta Y un restaurador con la unción del Espíritu Que se llamaba Nehemías. La obra de Dios no se detiene La obra de Dios espera Las tocadas del Espíritu Santo Dios no abandona su obra La obra que él comenzó La terminará hasta que el día concluya 16 años más tarde, Dios levanta entonces, le dijo: Dios dice en el cielo, a usted, a le, le chocó al diablo que estuvieran levantando un templo para mi causa, que volvieran los esclavos ahora a ser libres y a en un altar. Le molestó mucho al diablo. Esto va ahora con profetas, esto va ahora con hombres de Dios, y esto va ahora con ministerios renovadores, con ministerios restauradores. Bendito es el nombre del Señor. Dios no va a dar la obra inconclusa, no la va a dejar. Dios no le va a dejar la bautoria al diablo, porque la victoria total, es del Señor, la victoria total, la batalla y la victoria de Cristo, a su nombre sea la gloria, y dice que volvieron profetas y comenzaron a profetizar, y este es el contexto del mensaje, ahí es donde se va a levantar un hombre llamado Zacarías, a profetizar, porque Zacarías y Ageo fueron comisionados para traer una palabra de reconstrucción para traer una palabra de avivamiento, para traer una palabra aleluya, que iba a sacar la gente de la indiferencia, aquellos que habían fracasado, aquellos que habían fracasado en el primer intento con Edra se iba a levantar un profeta a decirle ha llegado la hora de despertarse ha llegado la hora de salir de la indiferencia, porque Jehová ha venido y esta vez viene con poder y esta vez no va a haber infierno no va a haber nadie que va a poder detener el impacto de la obra sobre la tierra, nada ni nadie podrá hacerle frente a lo que Dios alguien puede alabar al Señor aquí alguien puede alabar al Señor aquí alguien puede gritar ¡Aleluya! se levanta entonces Zacarías en ese contexto 16 años atrás la obra había cesado, pero se para Zacarías y va a retar al pueblo de Dios el propósito es reconstruir ¡Aleluya! Y el mensaje, el tono del mensaje del profeta es de reprensión a la indiferencia. Y le está diciendo al pueblo: Deja la indiferencia, porque el Señor va a hacer grandes cosas. Deja la indiferencia, porque el Señor esta vez va a hacer maravilla. Ellos decían: Pero hace 16 años fracasamos. Pero se levantó el profeta a decir: No, ahora Jehová ha dado una palabra y viene a restituirte doblemente. Sí. Aleluya, ya puede entender el contexto. El Señor está diciendo: a su nombre sea la gloria El fusado entonces Zacarías si y Ageo Para traer un avivamiento, Para traer un despertar Mientras que Zacarías fusado Aleluya, por algo especial Había una fuerza de Dios Y le decía, ustedes construyeron hace 16 años Levántese, Dios va a hacer cosas ¿Usted, usted, usted cree que está fracasado No, ahora viene algo especial Ahora el viento de Dios va a soplar Ahora los samaritanos No van a poder impedir los imbéciles árabes no van a poder destruir lo que Dios está haciendo, porque de 15 años después viene restauración, y viene doble restauración, y viene doble victoria, y viene algo especial. Su nombre será gloria. Primero que le dice, arrepiéntasen de la indiferencia, arrepiéntasen de creer que Dios no va a hacer las cosas. Sí, pero es que Dios prometió y no cumplió. Dios cumple, tarda pero llega, tarda pero llega. Él llega en el tiempo preciso, llega en el tiempo oportuno. Él va a llegar en el momento definitivo. Aleluya, y llegará Dios a darle la paz. El diablo tiene que entender que la obra de Dios no tiene vencimiento, no tiene fecha de expiración. Lo que tiene fecha de expiración es el milagro que viene, en la fecha, aleluya. Hasta alguien puede alabar a Dios, a su nombre sea la gloria. Por eso Zacarías es llamado el profeta El mes de esperanza Era el hombre de la esperanza Había llegado el hombre de la esperanza Porque en medio de la crisis Se tienen que levantar hombres Que lo llamen Ahí viene la hermana que trae la esperanza de Dios Ahí viene el hermano que trae la esperanza de Dios Ahí viene aquel que trae la esperanza de Dios Tiene Cristo Cristo es la esperanza Cristo. Alguien alaba al Señor Escúcheme bien, cada profeta fue levantado en tiempos de duda y como el pueblo estaba dudando porque habían regresado Y les habían estorbado construir el templo Y estaban allí atribulados Dios les envía entonces dos profetas Dice que cada profeta llega en tiempo de duda Y Dios les envía dos Les voy a dar dos Ajeo profetiza por aquí Zacarías va a profetizar por aquí La palabra viene Dios vuelve Dios levanta Dios restaura Y comenzaron a decir al pueblo Hey, No solo hay un profeta Hay dos profetas ¡Viene doble restitución! ¡Alguien diga ven! Tiene doble respuesta. Alguien diga amén. En tiempo de duda, profeta. En tiempo de duda, palabra profética y segura. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria Yo no sé cuántos están viviendo épocas de duda, tiempos de duda Están viviendo tiempos de duda Viene Dios a decirte, hay palabra doble Hay doble porción del Espíritu Hay doble porción de gloria Hay esperanza, hay esperanza Aquí está el Dios del profeta de la esperanza Aquí está la misma esperanza que se llama Cristo alguien grita a Cristo alguien diga a Cristo alguien grita a Cristo Cristo alguien grita a Cristo alguien diga a Cristo a su nombre sea la gloria y entonces se levanta el profeta textualmente a decir por lo tanto esto es lo que ha dicho el Señor comenzó a decirle pueblo escúchenme. ustedes los que no tienen esperanza ustedes los que están viviendo en tiempo de dudas esto dice el Señor he, he vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén mi templo será reedificado dice el Señor de los ejércitos se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén y decía, cántate, tú que estás en duelo Alégrate, tú que estás triste y calesión Porque yo vengo y voy a morar en medio de ti Ha dicho Jehová Y cuando llega Jehová, no hay diablo que aguante Cuando llega Jehová, no hay demonio que resista Cuando llega Jehová en medio de un pueblo Cuando Jehová está en medio de la alabanza del pueblo No hay nadie quien pueda, aleluya, detener la obra de Dios Alguien alaba a Cristo aquí Alguien alaba a Cristo aquí Alguien alaba al Señor Alguien alaba al Señor Si Dios está en medio de ti Algo va a suceder Si Dios está en medio de ti Algo va a pasar Si Dios llega en medio de ti les está diciendo Jehová Ahora no están solos yo mismo voy a estar en medio de la batalla yo, voy, yo mismo vengo en medio de ustedes Oh moradora de Sion, alégrate Porque yo me voy a parar en medio de ustedes A darle la victoria Y le voy a dar una cachetada al diablo Le voy a dar una trompada al diablo Lo voy a partir Alguien alaba al santo de Israel aquí Alguien alaba al santo Alguien levante su mano y diga amén, amén, amén, amén a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria y el versículo 10 me dice Os, imagínate al profeta gritando porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel, verán al constructor estos siete son los ojos de Jehová que recorren la tierra el profeta está diciendo Ustedes son pequeños Hace 16 años muchos despreciaron El día de las pequeñeces El día que los pequeños se estaban levantando Después de ser esclavos Se levantaron a reconstruir Y la gente lo menospreció Pero dice Jehová Ha llegado el día de las pequeñeces El que tiene siete ojos Y recorre toda la tierra Dice ha llegado el día de los pequeños Ha llegado el día de los fracasados Ha llegado el día de los angustiados Ha llegado el día de los tristes ¿Sabe qué creía el pueblo? Que la gloria de Israel ya había pasado Ah, nos cerraron ¿Dónde está Dios que permitió que cerraran el templo? ¿Dónde está Dios que permitió que esto no funcionara? Grandes realidades Ellos no sabían que venía algo grande adelante porque eso nos pasa a nosotros como humanos, cuando tenemos el problema, pero ¿y dónde está Dios? Me siento como solo, hace como tantos años estoy buscando y nada, hace como tantos años estoy esperando nada. Pasaron 16 años y Dios envió un profeta y dijo, ha llegado el tiempo de las pequeñeces, ha llegado el tiempo de las pequeñeces. Dios se acuerda, Dios se acuerda, Zacarías el profeta. Aleluya. Cuando los hebreos llamaban a Zacarías Decían, Zacarías significa Dios se acuerda Decían, Dios se acuerda no. que tiene Jehová Dios se, acuerda, Dios se acuerda, Dios se acuerda Dios se acuerda, Dios se acuerda Dios se acuerda, Dios se acuerda Y quiero decirle a alguien Dios se acuerda de ti Dios se acuerda del pequeño Dios Y detrás de ese tremendo contexto Es que nace ese texto glorioso cuando él le dice Dios se acuerda de las pequeñeces, les conviene a y decir Volpeos a la fortaleza Oh, prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que restituiré el doble. Les está diciendo a ustedes pequeños que están aquí, vuélvanse a Jehová, vuélvanse a Dios, comiencen a buscar a Dios, busquen a Jehová de los ejércitos, porque viene el tiempo de restitución. No le daré el templo, le voy a levantar muro de fuego, le voy a levantar una ciudad que tendrá alrededor muro de fuego, muro de fuego. Santo es el Señor Hay una palabra para cada tiempo histórico Este hombre es conocido como el profeta de la esperanza Y Dios dije que lo levantó en un escenario terrible Para una nación que se había apartado de Dios Y había dudado porque se había detenido había una situación sumamente difícil Porque cuando la situación está difícil Dios enviará la palabra profética Cuando la situación está dura Dios enviará la palabra que va a romper los cielos Cuando la situación está extremadamente complicada Dios va a enviar una palabra para retumbar Y perforar los oídos de los hombres El corazón, el alma y que llegue al espíritu Hay un escrito por ahí que me gustó Y dice mientras ustedes había una pelea entre el optimista y el pesimista. Y aparece alguien y dice: Mientras ustedes discuten por este vaso de agua, yo me lo voy a tomar. Atentamente, en la oportunidad. Escúcheme bien: Hoy mucha gente está viviendo momentos difíciles. Pero yo siento que Dios está irrumpiendo en el escenario de miles de personas. De millones de personas Que están viviendo momentos difíciles Porque a Dios le gusta llegar en el momento difícil Porque en el momento difícil Tiene los amigos, tiene la gente que te apoya Pero en los momentos difíciles Es cuando Dios va a irrumpir con una palabra Cuando Dios va a romper los cielos Y Dios va a levantar gente en medio De los momentos difíciles Y en medio de los momentos catastróficos Allí es donde llegará Jehová. Con una palabra de victoria Escúchame bien, escúchame bien y en este escenario difícil, donde hay tanta teología liberal, se ha perdido la parte conservadora de las escrituras. Es donde Dios va a traer una palabra que va a cambiar vidas. Porque la palabra de Zacarías tenía que sacarlo del pensamiento derrotista. Tenía que sacarlo del pensamiento de fracaso. Tenía que sacarlo del de no puedo, pero Señor lo intentamos y no pudimos. Fuimos a tu palabra, incluso oramos y, no, y ahí ayunamos con edra Y no pasó nada Después viene el enemigo y derriba la obra Y Dios le está diciendo, no señores No señores yo nunca me he ido, yo simplemente estaba esperando el momento preciso para intervenir. Porque aquí cuando se cierran las puertas es cuando yo voy a aparecer. Allí cuando el enemigo dice no avanzarás más es donde yo voy a aparecer. Allí donde el enemigo dice que no podrá levantarte, allí es donde te voy a levantar. Allí es donde cuando, cuando los amigos te cierran las puertas, las narices, allí es donde dice Jehová, yo me levantaré en favor vuestro quien levante sus manos y adore el que está en los cielos ¿habrá alguien aquí que sea capaz de creer esta palabra? que dice vuelvan a la fortaleza ese es el mensaje de Zacarías a toda la nación no solamente fueron cautivos físicos ahora tenían una cautividad emocional ¿me escuchó? ya no estaban en Babilonia ya estaban en Jerusalén pero había una cautividad emocional Y esa es más fuerte que las cadenas de por fuera Esa es más fuerte que los barrotes de por fuera Y la cautividad emocional tiene tres razones básicas La primera es porque Tú no puedes ver Lo que dejaste de hacer Es decir, o mejor Observas Lo que dejaste de hacer Y dices ¿Por qué no pude hacer esto? ¿Por qué no pude lograr esto? ¿Por qué no pude alcanzar esto? Eso se llama Un problema emocional La gente se queda allí Pensando en lo que no pudo lograr Hay gente que está en cautividad emocional Porque no es lo que quiere ser Está diciendo Pero si yo no quiero ser esto Y soy esto si yo no quiero comportarme así, me comporto así. Si yo no quiero ser esto y soy esto, cautividad emocional. Y lo tercero, es la gente que no ha hecho lo que quiere hacer. Que están buscando y diciendo, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo si lo estoy buscando? Esta situación tiene personas sumergidas en depresión, en cautividad emocional. Y dicen, no tengo lo que quiero, no he logrado hacer lo que quiero y no soy lo que quiero ser. Eso ha engendrado un alto nivel de frustración Que impide soñar Y por eso mucha gente ya no sueña y por eso mucha gente ya no cree en un mejor futuro, porque tienen esa actividad emocional que desgasta tu capacidad de soñar, tienen esa discapacidad emocional que te genera un estado de postración del cual a veces no te puede levantar, mientras otros tú ves que corren aceleradamente y alcanzan metas sencillamente, tú estás postrado porque estás en una cautividad emocional, pero también hay personas que caen en cautividad emocional porque lo tuvieron todo en algún momento de su vida y de repente han perdido posibilidades De repente han perdido confianza De repente no han perdido todo, no tienen nada Y tenemos a otros Que han permitido que las circunstancias Que están viviendo en estos momentos Determinen qué hacen Su vida paralizada, los deja paralizados, Sus manos paralizadas, su lengua paralizada Sus pies paralizados Piensan pero no pueden, son manipulados Por el infierno y las circunstancias Pero tengo una apresación Aleluya real Aleluya bendito es el Señor frente a esto porque hay gente que me tiene que entender algo profundo Le hablo a aquellos que están cautivos emocionalmente Aquellos que han aceptado que una situación les imponga Como tienen que vivir Que se acostumbraron al fracaso y viven como fracasados Que se acostumbraron a la tristeza y viven como tristes Que se acostumbraron a vivir amargados en su casa Y viven como amargadas y amargados en su casa les cuesta creer ahora que les cuesta soñar con su futuro pero cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que no es la voluntad de Dios que usted viva en cautividad emocional, que no es la voluntad de Dios que usted viva amargado económicamente, que no es la voluntad de Dios que usted viva viva humanamente, no es la voluntad de Dios que usted viva sumergido que viva esclavizado, que viva pensando que las circunstancias te están imponiendo la agenda el día de hoy y el diseño para todos los días yo vengo a decirte hoy que Dios quiere cambiar radicalmente tu cautividad emocional, tu cautividad financiera, familiar o material y llevarte a unos campos de bendición y espiritualidad ahora aleluya dice la palabra y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán y van a disfrutar traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán y van a disfrutar ¿me El cautiverio genera prohibiciones No puedo conquistar No puedo desarrollar mi potencial No puedo crecer Cuando estás en cautiverio muchas cosas en tu vida te limitan Pero el Señor te está diciendo te voy a sacar de ese cautiverio Te voy a entregar la capacidad para hacer lo que no has hecho Te voy a dar la capacidad de hacer lo que no has logrado ser Y de tener lo que no has podido tener el profeta Sofonía dice porque el Señor su Dios nos visitará y nos levantará del cautiverio alguien tiene que decir eso el Señor Dios nos visitará y nos levantará del cautiverio si algo puede cambiar la vida de una persona Es una visitación de Dios Si algo pudo cambiar la vida de Saulo el perseguidor Fue la visitación de Dios Si algo puede cambiar Aleluya un Jacobo usurpador y ladrón Fue la visitación de parte de Dios Si de alguien puede Dios hacer Es cambiarlo a través de una visitación Yo siento que Dios nos está visitando esta noche tarde Siento que Dios te está visitando esta tarde. Hace varios días el Señor ha estado visitando la iglesia a través de manjares de palabra de mensajes de impartición, Dios nos está visitando con manifestaciones de su gloria hay un mover del río del Espíritu Santo hay una palabra de fe que te va a redimensionar que te va a hacer crecer que y te va, te va a enfatizar que no hay nada imposible para Dios y que si tú puedes creer desde tu corazón habrá la convicción de que si Dios lo dice yo lo creo y lo puede hacer si Dios lo dice yo lo creo y lo puede hacer, si Dios lo dice yo lo creo y lo puede hacer si Dios lo dice yo lo creo y lo puede puede hacer si Dios lo dice yo lo creo y lo puede hacer si Dios lo dice yo lo creo y lo puede hacer santo Dios anda buscando hoy un niño una joven una adulta una mayor un caballero una persona que pueda decir si Dios lo dice yo lo creo y si lo creo Dios lo hace si Dios lo dice yo lo creo y si lo creo, Dios lo hace, dígalo. Si Dios lo dice, si Dios lo dice, si Dios lo dice, yo lo creo Y si yo lo creo, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, grite Dios lo hace Diga Dios lo hace, grite Dios lo hace, alguien grite Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace Dios lo hace Cierra sus ojos, levante su mano Y para que quiera creer en esta tarde Dios te dice Te voy a visitar Este es tu día de visitación Tal vez no estás viendo a Dios pasar frente a ti pero una vez que hay una palabra Que te esté diciendo te estoy, tu te estoy visitando Porque quiero cambiar tu cautiverio Te estoy visitando Porque quiero cambiar tu cautiverio Te estoy visitando Porque quiero cambiar tu cautiverio Te estoy visitando Porque quiero cambiar tu cautiverio Te estoy visitando Porque quiero cambiar tu cautiverio Te estoy visitando Te estoy visitando Ahora siente mi gloria Porque te estoy visitando Quiero cambiar tu cautiverio todo aquel que cree te estoy visitando es porque algo va a suceder Escúcheme bien Escúcheme bien Te voy a dar una palabra Al corazón a alguien Aquí que el Espíritu Santo Me envía un correo electrónico Y me dice Hay gente que lo perdió todo Hay gente que está En crisis financiera Hay gente que está endeudada Hay gente que está Viviendo la quiebra Hay gente que está Sufriendo por sus hijos que la, la vida miserable que llevan Hay gente desahuciada En diferentes áreas de su vida Pero el Señor Está trayendo un rompimiento Y lo escucho decir Voy a levantar tu cautiverio Esto termina Esto se acaba Este cautiverio tiene fecha de terminación Tiene fecha de expiración Este cautiverio se termina Para tu casa, para tus hijos Pero hay algo más en el libro de los Salmos El capítulo 14 dice Que el Señor te hará volver de tu cautiverio Y serás como los que sueñan Cuando tú te levantas de un cautiverio Tiene la capacidad de soñar Tiene la capacidad de volver Porque eso es Cada persona que recibe una palabra Y viene hasta el altar Haciendo una oración en esta tarde Esa persona va a soñar hay una petición delante de ti Esa petición Esa petición que tiene Yo declaro que se va a transformar En un poderoso testimonio Esa petición que tiene Se va a transformar En un poderoso testimonio Esa petición que tiene Se va a transformar En un poderoso testimonio Para la gloria del Padre que está aquí Para la gloria de Dios que está aquí Para la gloria de Dios que está aquí Santo la gloriosa lo más tremendo la Biblia dice, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra boca, nuestra fortaleza. El Salmo 144 dice, bendito sea Jehová mi roca, que apresta lista mis manos para la batalla. Bendito sea Jehová mi roca, que prepara mis manos para la guerra. Bendito sea Jehová la roca, que prepara mi mano para aplastar al diablo. Bendito sea Jehová la roca, que está preparando mi mano para abrir sendero de victoria. el profeta le dijo al pueblo hoy mismo les hago saber hoy mismo les hago saber eso fue literal dijo. hoy mismo les hago saber renovación hoy mismo te hago saber Hoy yo te quiero hacer saber que este es un culto de transición En los mundos espirituales Usted no está viendo nada aquí Pero en el mundo espiritual hay gente que está cambiando ya En el mundo espiritual hay cosas que se están moviendo ya En el mundo espiritual se está provocando Hay una unción de transición, de movimiento Donde muchas personas van a pasar De la escasez a la abundancia De la esterilidad a la fertilidad Del fracaso al éxito y si abunda, va a pasar la sobreabundancia. Cuando llega la palabra a un pueblo, Dios irrumpe en tu vida. Cuando Dios viene a tu vida con una palabra de destino, esa palabra te hace mover, esa palabra te hace sacudir. Cada palabra dice que suelta Jehová, no volverá vacía, sino que va a producir algo en los hombres. Va a producir algo, va a producir algo, va a producir milagro, va a producir que se rompan cadenas, va a producir que se rompa el cielo. Cierra sus ojos Alguien quiero que reciba esto. Te voy a devolver el dolor. No sé cómo ha transcurrido Este año para usted No sé cómo pasó enero Febrero, marzo, abril Julio, julio Agosto Este año tal vez ha sido difícil Y no sé cómo pasó pero lo que sí sé es cómo va a terminar este 2018 Como dice el Salmo 65:11, Vas a coronar, va a terminar coronado te bendiciones, y por donde quiera que vas, vas a ir destilando la abundancia del Señor. Porque el Señor va a levantar tu cautiverio. Puedo ver gente diciendo: Como salgo de esto, yo vengo a decirte proféticamente en el nombre del Señor, Él te va a levantar de tu cautiverio. Vas a soñar nuevamente, vas a ver la abundancia de Dios sobre tu vida. Vas a ver la provisión de Dios sobre tu vida. Y lo más importante el que dice Dios, Sacaría, dile a mi pueblo que voy a restituirlos el doble Escúcheme bien no era fácil ver a un pueblo en la ruina habían llegado de la esclavitud y seguían siendo esclavos emocionales humillados por los enemigos, se burlaban de ellos porque los habían hecho fracasar y de repente aparece el profeta diciendo Dios te va a restituir, a ti te humillaron Dios te va a restituir. De ti se burló el diablo, Dios te va a restituir. De ti se burló el enemigo, Dios te va a restituir. De ti el diablo, aleluya, se burlado todo el tiempo, Dios te va a restituir. El diablo se burla de tus hijos, Dios te va a restituir. El diablo se burla de tu casa, Dios te va a restituir. No era fácil. Pero este pueblo se atrevió a creer Que Dios le iba a restituir Y que Dios iba a hacer cosas grandes con ellos Y esta iglesia hoy va a creer Que Dios también le va a restituir El mismo que levantó de la humillación a Israel Es el mismo que te va a levantar El mismo que levantó a este pueblo Es el mismo que hoy te levanta Te levanta, ha sido humillado Dios te levanta es que Dios gusta soltar la palabra en medio de la crisis es que a Dios le gusta soltar la palabra en medio de enemigos es que a Dios aleluya le gusta soltar la palabra en medio de aquellos que dicen no se puede él dice aleluya ni el mismo infierno va a impedir que yo te devuelva el doble de lo que te quitó el diablo ni el mismo infierno lo va a impedir Alguien tiene que apoderarse de esta palabra. Alguien tiene que gritar amén. Alguien no se asuste. Alabia al Dios de Israel que está aquí. No se asuste. Dele gloria al Dios de Israel. Escúcheme bien. Vienen días de restauración. ¿Qué significa? Volver a una persona a una cosa a un sistema a su estado original no me importa que hayas perdido no me importa que te quitó el diablo no me importa que has dejado de alcanzar el Señor te dice voy a restituir ojo padres tu familia tu familia voy a ¿dónde están los padres y las madres aquí lo necesito ahora voy a restituir tu familia los hijos ¿Dónde están voy a restituir tu familia Dios siempre tiene una palabra para las familias Hay una palabra de Dios para tu casa En esta hora Hay padres aquí recibiendo Hay madres, hay hijos aquí Hay una palabra de Dios para tu casa Que el Señor te va a entregar en este momento Hay una palabra de Dios sobre tus hijos Que en algún momento Dios depositó En algún momento Dios dijo que tus hijos iban a ser salvos Hay una palabra de Dios sobre tu matrimonio Que en algún momento Dios depositó en ti Y te dijo que ibas a ser feliz Pero a medida que ha pasado el tiempo La sabe de rápido han querido arrebatar esa palabra y la han arrebatado y a través de sucesos que han, han traído quizás vergüenza a tu casa a tus hijos, a tu hogar han traído división y han traído descontento y en medio del núcleo familiar Satanás está generando división y te ha dicho no vas a poder prevalecer y no se va a cumplir la palabra que Dios puso sobre tu familia y el sueño que tú tienes para ello pero yo estoy aquí como profeta de Dios en este día para hablarte con autoridad y proféticamente decir de esta salimos, de esta salimos, de esta salimos. Diga, de esta salimos como familia. De esta salimos, de esta salimos, de, salimo. de esta vamos a salir. Porque está sucediendo, esté sucediendo lo que esté sucediendo. Hoy un padre que diga, de esta salimos, de esta vamos a salir. De esta salimos porque salimos. Aleluya, te quiero preguntar en el día de hoy. Cuando decidiste tener familia, ¿cuál era el anhelo de tu corazón? Cuando decidiste casarte, ¿cuál era el anhelo de tu matrimonio? Póngalo suave. Cuando tú decidiste casarte, tú entraste a esta tierra cargada de sueños. Entraste diciendo, me caso para ser feliz. Cuando entraste a esa tierra hiciste un compromiso. Ajá, con este hombre o esa mujer dijiste, voy a ser dichoso. Nadie entró a la gran empresa de la familia diciendo, voy a tener un hijo drogadito. Nadie entró a la gran empresa de la familia. Nadie... Fue mamá para decir, voy a tener un hijo marihuanero, voy a tener un hijo degenerado. Nadie pensó que el hijo que iba a tener iba a salir un delincuente. Nadie entró a esa tierra diciendo, voy a tener hijos que se van a casar y van a fracasar. Nadie entró a esa tierra diciendo, voy a tener una familia que viva en miseria y en la esclavitud espiritual. Todos los que han entrado a esta tierra como familia, entraron diciendo, voy a tener una familia bendecida. Voy a tener un hijo de los cuales voy a sentirme feliz. Voy a tener un matrimonio feliz Que será modelo y ejemplo Entraste con sueños cargados de ilusión en Dios Pero sabía usted que Satanás Es especialista en esclavizar Y matar sueños El Señor lo reparta ¿Sabe usted? Cuando, comenzó, cuando comienza la esclavitud en su familia Es cuando el patriarca suelta la rienda Es cuando dejamos de interceder De guerrear y de acercarnos al altar Si sus hijos están en servidumbre Y si tú apenas estás comprendiendo Que el diablo le está poniendo cadena no, ahora usted le va a decir al diablo No, me levanto y voy a pelear mi casa Me levanto y voy a pelear Voy a arrebatar Porque tú eres el patriarca Tú eres la matriarca Dile fuera diablo Fuera diablo Fuera diablo Fuera diablo Fuera diablo Fuera diablo Fuera diablo Fuera diablo, fuera, diablo, fuera, diablo. Dile diablo mentiroso Tus días están contados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Necesito padres y madres aquí que digan, arranco las cadenas de mis hijos. Alguien que grite, arranco, arranco las cadenas de mis hijos. Dígalo, arranco, arranco, diga, grite, grite, grite, grite, arranco las cadenas de mis hijos. Aleluya esas cadenas porque él es herencia de Jehová de los ejércitos, tu hijo es herencia de Jehová de los ejércitos, tu hijo no es esclavo, tu hijo no es esclavo, tu hijo es herencia. Alguien tiene que repetir, mi hijo no es esclavo, mi hijo es herencia, mi hijo no es esclavo, mi hijo es herencia, mi hijo no es esclavo. Mi que Dios me viera hombre de autoridad esta tarde aquí que Dios me diera mujeres de autoridad aquí que viera mujeres de autoridad aquí que Dios me viera hombres de autoridad que estuvieran reclamando usted en la puerta usted tiene que gritar diablo te va de mi casa te va de mi matrimonio te va de mi hogar ¡Fuera! fuera alguien tiene que levantarse alguien tiene que levantarse